estamos como perdidos en la mitad de la jungla porque de hecho alina no es soyu pero es parecido y es de un sabor muy dulce creo que estoy un poco mareado quizás pero no es mi trabajo común bueno tengo dos trabajos más en realidad hola estoy acá en un bus porque salimos de Seúl vinimos hasta Sochon eh, si se fijan por el fondo todo es muy verde eso es una buena señal porque ya salimos de Seúl el caos de la ciudad y ahora estamos en lo que se llama el campo, cosa que me encanta y además hay como pequeños riachuelos y cosas que me gustan mucho y hay el santo río ahí al frente mío. wow eh, estoy en este en este viaje, que es una agencia y a y otros extranjeros para hacer como promoción a los lugares que son de alto contenido histórico de Corea le voy a tratar de mostrar unas imágenes aunque no lo sé si lo puede hacer del todo porque yo creo que vamos a estar ocupados como grabando otras cosas pero en el fondo más que nada, como que eso quería explicarles también lo que estoy haciendo bueno son ya las 5 de la mañana si pueden ver tengo así como mi cara así muy uh. Eh, me desperté hace muy poco, me duché recién y ya como que me puse bloqueador solar para. porque hoy día va a ser un día Yo al aire libre. Si se fijan, afuera ya empezó a amanecer, en Corea amanece tipo 5 de la mañana siempre. Incluso antes No tengo que estar a las 6 y media de la mañana En una estación que está un poco lejos igual Y que voy a seguir con tiempo porque no me gusta llegar atrasado Así que eso Si se fijan sigue como No sé cómo explicarlo No sé si es como nublado O no sé Es como está amaneciendo Está como todo celeste Y hay un señor grillo que siempre me saluda Acá cuando paso Como que siempre está así como Y, y, y, y, y Como que está súper on fire siempre Y si se escuchan Se suenan como las chicharras ya no sé ¿Cómo se llaman esos bichos? pero son como... Ya acabamos de llegar acá a el downtown, como os voy a decir, como la parte más central muy diferente a seúl se nota el tiro obviamente muy poco autos muy poca gente etc ¿Se pueden fijar están como esas típicas como casitas coreanas antiguas pero esto hace casitas coreanas se llaman hanok ah, cuatro años viviendo acá para no decirle cómo se llaman y vamos a ir acá a una cosa que se llama han san mochi hombokan que básicamente el han san mochi es eh, la vestimenta que usan si no me equivoco, las mujeres en la parte de arriba que es como similar al hanbok, pero es un proceso que tarda años. Es una prenda muy cara, muy cara. Y también se hizo conocida porque la eh, primera dama de Corea, la esposa del de señor presidente Moon Jae-in. Presidente que, dicho sea de paso, me gusta mucho como lo ha hecho durante su gobierno, opinando como extranjero, obviamente desde afuera. Así que, sin ánimos de crear conflicto, pero igual. Y, eh, los bichos suenan y suenan, ahora estoy entrando, voy a entrar por esta mira, entrada muy principal Me gusta esta experiencia igual porque como que, loco, es desconectarte y vivir otra realidad Y eso realmente a mí me encanta Hay que sacarse los zapatos porque en este país eh, cuando se entra a este tipo de cosas, uno tiene que sacarse los zapatos Y obviamente es parte de la cultura, así que lo vamos a hacer Acá estamos haciendo. Eh, Hansan Moshi. Estamos aquí con Maggie. Hello. <ríe> y eh, estamos aquí en esta casa O sea, como en estas casas como antiguas. Y tuvimos que hilar esto que se me dio bastante bien. De hecho, recibí una felicitación porque dijeron que lo hice muy bien. Para ser la primera vez que eran todas así como. Oh, así que. Oye. Oh yeah. Hace tiempo que no hacía esa cosa, como de tejer sí. o algo el equipo va caminando por allá abajo porque era más corto y yo me vine por el cerro porque está lleno de como de estos bichos como y que son como grandes, son así unas cosas y a nadie le dan miedo y a mí sí, weón. Bueno. No sé cómo pueden. Ahora vamos a comer. Aquí tenemos nuestro banchan. Y vamos a esperar la comida, este cago de hambre. Hola, estamos acá en una como fábrica de soju, que es como una, un alcohol que no es soju, pero es parecido y es de un sabor muy dulce nos dieron como una clase de cómo se hacía así que estuvimos como, entre comillas, aprendiendo cómo hacerlo es muy rico nunca había probado este alcohol se lo voy a mostrar, les voy a mostrar la botella esta de acá, por si es que quieren probarlo también es un alcohol coreano, se llama So Kokju demasiado rico y te lo tomáis así nomás, pues como cortito, pero es dulce, eso me gusta, porque el soju no es dulce, o sea, tiene una leyenda este alcohol, porque dicen que una vez que lo tomáis no podéis parar de dejar de tomar, y que después de que tomáis, eh, te vayas así como, como que no podéis despertarte después. Entonces es como la, eh, la característica principal, pero estaba muy muy rico, y creo que estoy un poco mareado quizás, pero después de haberlo probado ¿no? en fin. Eso, para a tomar un café que llegaron ahí así que tomar el café y ahora estamos acá en un lugar de eh, como muchas cosas verdes y Gasparaj Alina <risa> estamos acá eh, justamente en un campo verde de eh, arroz es muy lindo de verdad esto es súper súper campo pero la experiencia de verdad es increíble así como que estoy todo sopeado pero youtube time Trabajo. Hello, hello. We are on a YouTube time. Entonces, eso sí, miren, realmente es muy bonito. Sorry que no aprofundice tanto, pero de verdad estoy como súper en shock con el paisaje en sí. y acabamos de llegar al Instituto Nacional de Ecología, que está ubicado acá en Xochon también, y vamos a entrar. Nos van a hacer la toma de temperatura. Eh, les voy a mostrar el proceso igual, porque. Bueno, eh. Wow. Wow, es muy bonito, es bien futurístico. Muy bueno. Ahora les voy a mostrar cómo es por dentro. Bueno, básicamente es como un centro ecológico donde se caracteriza porque puedes vivir los diferentes climas que existen en el mundo en un solo lugar. Entonces tienen como tipos de climatizaciones en diferentes lugares, les voy a ir mostrando de a poco Hacen como 35 grados y la humedad está así casi al 100%, así que está insoportable Y ahora vamos a tomar este pequeño bus que es como un safari, un safari car y, ay, oh, qué lindo. Ahí está este edificio que es como muy futurístico. Y me gusta mucho. Vamos a entrar ahora. Ya entramos acá. We are just inside. Why? Capshaqi, everyone wants to be here. It's okay. No, pero... Uh, estamos acá adentro. Es como una especie de meme. Como en Chile está el meme. No sé, es como raro. Pero... You can experience everything like it. Todo adentro, así que... No sé por qué estoy hablando en inglés, pero es porque estoy hablando todo lo que estoy trabajando ahora en inglés, de hecho, miren, voy a entrar Oye, en realidad está muy bacán Sí ¡Meggy! ¡Eso es Meggy! is a es un catfish! soy catfish! Ah. Meggy! Maggie. es mí! ¡Eso my mi Hello. Oye, está muy genial Si se fijan adentro, miren Como que esa es la gracia de este lugar Que son cinco ecosistemas totalmente diferentes Uno al otro Entonces cada uno tiene su propio espacio Exactamente Como un lugar tropical Me siento como en la jungle Eso es lo que one como... da so yeah It's pretty nice. bueno, Me encanta, tiene un puente así como oh, Me siento en la jungla bueno, Estamos como perdidos en la mitad de la jungla Porque de hecho, estamos haciendo como un juego Estamos grabando Y tenemos que encontrar como una, una especie, unas plantas Pero en realidad estoy pasando demasiado bien Y como que nos perdimos Y parece que nos van a retar, pero... Pero no, ahí ya la encontré Ahora estamos en el clima de desierto y miren lo que no encontramos, dios mío Son como estos animales que gritan en los memes, así como ¡Ah! Ahora estamos en la última sala que es como el Polo Norte Me encanta este lugar, está muy bonito, les voy a mostrar Hay algunas como réplicas de animales que están como ahí eh, Me dijeron que eran réplicas, así que aviso al tiro Son un oso... The, big bear. The big polar bear Ahora vamos a cenar Esto se quedó pegado No, ahora vamos a cenar bien Vamos a... <risas> Tengo que hacer la última parada allá. Vamos a ver la puesta de sol Acá en, en, en el, ¿Cómo se llama? En el agua, en el mar esta es, la, esta es la, ¿cómo se llama? La costa oeste De Corea Este oeste, sí Así que en este momento estoy viendo el mar Les voy a mostrar, el mar se ve súper recogido, bueno, miren la imagen Qué lindo, huevón, En esta hermoso está muy bello esto qué lindo weón esta es la vista que tenemos desde arriba Este es el skywalk ya chicos, voy a dejar hasta acá este vlog como pudieron ver esta es una de las tantas cosas que hago en Seúl no es mi trabajo común, es como esporádico de hecho tengo como harto de estos tipos de trabajo entre comillas um, así que contento por esa parte bueno, tengo dos trabajos más en realidad que algún día les contaré que también son eh, como más fijos que voy siempre, pero estas son cosas que salen a veces y que también son entretenidas porque me dan la oportunidad de conocer este bello país. Así que eso, pues muchas gracias por haber visto este video. Recuerde suscribirse acá abajito en el botoncito rojo, darle un me gusta y coménteme acá abajo eh, si le gustaría que hiciera un video hablándole de mis otras experiencias laborales, también super randoms, aparte de esta. Así que eso. Nos vemos, recuerde que se puede ser miembro del canal y acceder al material exclusivo, si puede, si no, no, no importa. Así que eso, nos vemos, muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy, que, que estuvieron conmigo. Y eso, nos vemos, cuídense, nos vemos para la próxima, ¿ok? Matale.